Ya tenemos con nosotros desde hace unos cuantos días los cambios que Blizzard ha medido para el Hearthstone en muchas, muchas de sus cartas y la verdad es que era un parche de contenido que hacía bastante falta. El meta estaba estancado, no íbamos a ningún lado, no era ni divertido de jugar, ni divertido de ver, ni beneficioso para el ecosistema en general. Así que con todos estos cambios que vamos a repasar más o menos así un poquito por encima, vamos a ver qué estado tenemos Ahora mismo en el Hearthstone Como ya decíamos, después de unos cuantos días Con los cambios activos En el ranking de Hearthstone Podemos ver una variación Bastante importante en algunos De los mazos que van apareciendo en el meta Ahora mismo los cambios De las cartas pues han potenciado un montón Mazos de mago, mazos de guerrero Mazos de sacerdote, ahora mismo Nosotros, bueno, en la taberna estamos abusando Un poquito Del sacerdote no muertos Que la verdad es una mecánica que nos ha gustado Tiene un rollito así Agro bastante interesante Pues llenar la mesa con esos resucitares Esos efectos de último aliento y demás Que están bastante Bastante bien, así que os dejaremos en la descripción El mazo que estamos usando Y si queréis pegarle un vistazo Pues ahí lo tenéis y ya nos comentáis qué os ha parecido, pero bueno, en general Todos estos cambios han venido bastante bien Nos hemos quitado de encima Muchos mazos que estaban predominando en el meta, que eran, si no aburridos, obscenos de ver jugar, por ejemplo, teníamos ese caballero de la muerte, ese pícaro de descubrir cartas, por ejemplo, también el druida con armadura, que ese también sigue estando fuerte, porque tampoco le han metido demasiados cambios, pero bueno, se puede lidiar contra él. Entonces, por nuestra parte, aplaudimos a Blizzard por estos cambios, están bastante bien, han hecho... Al menos han traído la novedad al meta en general. Tenemos un montón de nuevos mazos que jugar. Así que todo esto le viene muy, muy, muy bien al ecosistema. Con todas estas tenemos que hacer una mención especial al guerrero. Porque la verdad estaba muy olvidado durante esta última expansión. Todo lo que tenía o no era viable o era súper difícil de jugar. Entonces estos nuevos cambios que le, que le han otorgado. Lo han mejorado mucho, lo han dejado en una posición muchísimo mejor, ahora tiene unos cuantos mazos de control muy viables que contra lo que se está jugando así que es poderoso de, de control también, los cambios le han venido muy muy bien, así que recomendable totalmente pegarle un vistazo y revisarlo porque vale la pena escalar unos cuantos rangos con este mazo. Ahora bien, ¿cuál es nuestra situación actual dentro del meta? Como ya hemos comentado antes a lo largo del vídeo, están proliferando mucho más esos mazos tipo agro, turno 4, turno 5, turno 6, que ya prácticamente te han acabado. Los mazos que antes eran de control ahora tienen una situación muchísimo más peleaguda, tienen que cambiar todo ese enfoque de... De resistencia Tienen que bajar muchísimo más el coste de las cartas Para tratar de limpiar la mesa mucho antes Con lo que ahora tenemos mazos de guerrero Que están proliferando Que ya hemos dicho antes también Pero por ejemplo, el druida no va mal El brujo está funcionando decentemente El chamán grande De coste altísimo Que invocas, provocas y demás También está funcionando muy muy bien Así que, no sé Vale la pena ahora mismo, tal y como estamos, teniendo en cuenta que dentro de poco va a salir ese mini-set, nos va a alterar otra vez el meta, seguramente va a traer cartas potentes para unos mazos, otros se van a quedar atrás, entonces vale la pena tratar de acostumbrarse un poquito a usar esos mazos agro, aprovecharlo de nuevo ya que vuelven a ser viables y nada, exprimir al máximo estos días para poder subir en el escalafón y tratar de estar arriba teniendo en cuenta cómo están esos mazos y las próximas cartas que van a aparecer. Así que ya sabéis, no dudéis en utilizar estos mazos, darle ese protagonismo, si no tenéis alguno ya en vuestra colección, incorporarlo ahora con todas las novedades que están saliendo de los ajustes y de cara a incorporarle las nuevas cartas del miniset, que no sabemos nada, pero no deberíamos tardar en conocer el contenido de este miniset. Así que, a por ellos. Bueno, y con todo esto nos despedimos por el día de hoy, espero que os haya gustado. Como ya sabéis, sobre todo comentarnos qué mazo vais a usar al menos estos días para tratar de subir los máximos rangos posibles. Nosotros, como ya sabéis, vamos a darle caña a este sacerdote los no muertos y a ese guerrero control. Vamos a probarlo. Si las cosas en el ladder se ponen un poquito feas, pues cambiaremos el mazo. Pero bueno, de momento vamos a probar con eso a ver qué tal a la espera de ese miniset. Dicho esto, recordad lo de siempre. Muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a la taberna, que estáis demostrando con todo vuestro cariño y amor en esos likes y suscripciones. No os olvidéis de comentar que os ha el vídeo. Si tenéis alguna sugerencia, dejadnosla en los comentarios, que os leemos por ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.